Argentina que hace casi seis años vive en Qatar. ¿Cómo estás, María Belén? Hola, Belu. Hola. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andan todo por ahí? Bienvenida. ¿Qué te llevó a Qatar hace casi seis años? En realidad, vine con mi novio. Él tuvo una propuesta de trabajo acá. Él trabaja, es preparador físico. Lo llamaron de un equipo de voleibol. Y bueno, vine con él. Yo estaba terminando de estudiar en Argentina. Yo estaba estudiando contador público en Mar del Plata. Ajá. Así que me vine el primer año de. De vacaciones, digamos, para ver qué onda. Y cuando me recibí, ahí ya me vine, me quedé y ya empecé a trabajar acá. ¿Y qué, y qué estás haciendo ahora vos? Porque tu novio preparador de voleibos? ¿Y vos? Yo ahora tengo una agencia de reclutamiento. Ah, eh, traemos eh, gente de Latinoamérica a trabajar a, a hoteles de lujo en Medio Oriente. Ah, mira qué interesante. ¿Cómo es la cultura ahí? ¿A qué tuviste que acostumbrarte que es, sea muy diferente a, a Argentina? ¿Por ejemplo? Y al principio... Sí, al principio obvio que me costó un poquito, igual también porque era también mi primera vez viviendo en el exterior y no conocíamos a nadie cuando llegamos. Tenía un poco de miedo y temor con el tema de la vestimenta, el sí. trato de la mujer. Pero la verdad que a medida que fue pasando el tiempo, eh, nada, me di cuenta que no es tan distinta la cultura. Sí tienen algunas cosas, por ejemplo... En ciertos lugares hay que cubrirse hombros y rodillas, pero tampoco es tan estricto como por ahí en otros países que las mujeres tienen que andar con la valla, que es la túnica Ajá. que cubre todo el cuerpo. Acá la verdad que, que no, uno es un extranjero, o sea, no siendo musulmán, que esos que tienen el código de vestimenta se puede vestir como como uno quiera, sí, por ejemplo, si vas a un hospital, al médico o a hacer algún trámite, algún lugar público. En esos lugares, tanto hombres como mujeres, tenemos que cubrirnos hombros y rodillas Belu, hablabas de, recién de extranjeros y obviamente me imagino que Qatar se está preparando para en noviembre o desde ya, ¿no? Empezar a recibir un montón de personas, no solamente de Argentina, sino del mundo porque se está preparando para el mundial. Y empiezan a aparecer ciertas curiosidades, ¿no? De conocer cómo es la cultura y cómo se vive allá. Me llaman un montón la atención, los, lo distinto que, que, que es a nosotros, ¿no? Y esto de, por ejemplo, que tienen eh, policía, que se dice policía eh, moral, que andan por la calle fijándose, por ejemplo, que la gente no se puede dar besos en público, que no se pueden demostrar afecto, si no están casados. ¿Es verdad eso? Eh, no, no tan así. ¿No es tan así? <risa> eh, sí. No, no hay policía en la calle controlando, eh, no, o sea, todo el mundo me pregunta lo mismo. Ah, y yo también cuando antes de viajar eh, pensaba lo mismo, que me iban a estar controlando. Pero la verdad que uno no ve policía en la calle controlando ni siquiera la, la, la sociedad, digamos. Eh, esto que vos decías de, de que tenés que estar casados y demás, es verdad en lo que es la ley, digamos, pero tampoco es tan así. Yo con, eh, conozco un montón de gente que no está casada y que viven juntos o que, que, que están ambos trabajando o que se han conocido acá y la verdad que no tienen... Ningún problema. Pero, pero o sea, aplica eh, igual para turistas que para los residentes, o sea, para los árabes, para los que viven ahí. El, el qué, esto de estar esto, casados. Exactamente, estar sí. En realidad, para los que son árabes, para los que son musulmanes, digamos, acá el único matrimonio que existe es el matrimonio heterosexual, digamos, uh -huh. entre hombre y mujer, legalmente. Eh, después, bueno, es como todo, o sea, hay de todo la sí. gente, o sea, hay, hay homosexuales que, que, están, que tienen pareja, hay heterosexuales que tienen pareja, que no están casados, que eh, juntos eh, como que después en el día a día uno ve y, y, y escucha y conoce de todo un poco. Pero pero, pero sí, no, la regla general para vivir juntos hay que estar casados. Bien. Pero todo muy reservado, esto que mencionás respecto a, a, a parejas homosexuales y demás. De hecho, acá en Argentina hubo todo un, un revuelo por eh, Lizita Gliani, sí, sí, que ajá. supuestamente no, no viajó por el rechazo que podía recibir allá. Claro, por miedo. Eh, mira, yo tengo amigos que son homosexuales y no tienen ningún problema. O sea, están Ajá. viviendo acá hace tres, cuatro años y tienen una vida normal. Nadie en la calle, ni yo con mi novio, ni, ni nadie está, por ejemplo, sí te podés caminar de la mano, sí podés darte un beso para saludarte con tu pareja, uh -huh. pero más que eso, no. Porque como que la sociedad es como muy fría, por así decirlo. Como uh -huh. que no hay muchas demostraciones de afecto, ni siquiera entre amigos, uh -huh. eh, para los musulmanes pero yo tengo amigos musulmanes que cuando los veo hoy les doy un abrazo y nadie me dice nada ni, ni me ven mal por eso. Bueno, dice eh, Belu, no hay policía moral, no hay policía en la calle controlando. Acá tampoco y te das vuelta y te roban, acá no pasa eso, ah, no, ¿no? eso, dicen que, es la, eh, dicen que es una de las ciudades más seguras del mundo. Sí, es verdad, es, es, eh, parece una película. Porque vos, por ejemplo, vas a bailar un, a una noche un boliche y podés dejar tu cartera con tu teléfono, tu billetera arriba de la mesa. No. O la cartera abierta, irte a bailar y volvés a las dos horas y está ahí nadie te tocó nada. Incluso si te olvidas el teléfono en algún lado, eh, ni siquiera lo llevan a la recepción, como que lo dejan donde está porque saben sí. que la persona va a volver, va a, volver a buscarlo. Qué sí, me, me llamaba mucho, la, bueno, es que ayer estuve, te juro, toda la tarde tomando mate, investigando y alucinada ¿no? con lo que es Qatar, esto que comentábamos también, que hay ciudades que, por ejemplo, la han hecho en cinco años. Creo que es la ciudad donde se va a jugar, por ejemplo, la final del Mundial y que están las primeras marcas, por ejemplo, si nos vamos el tema de la moda que vas a encontrar lo último, que no sé, que lo, los shoppings son tremendos. ¿Cómo es eso? Que a nosotros las mujeres sí, nos encanta. Verdad. ¿Vos, por ejemplo, lo podés es ir a comprarte verdad. algo? Sí, obvio, hay de todo. Esto que decías de la ciudad esta nueva, es verdad, yo estoy viviendo sí. ahí. Se Ajá. llama Luceil, que es la ciudad donde está el estadio, donde se va a jugar la final, que Argentina también va a jugar dos partidos. Eh, es verdad, cuando yo vine, yo hace seis años que estoy acá, cuando yo llegué no había nada, había desierto, de y hoy estoy viviendo en esta ciudad. Uh -huh. Y es, ellos, acá hay un shopping que es, eh, bueno, es, son todos muy grandes, como lujosos, cada uno tiene su encanto, son súper distintos uno a otro. Y hay de todo. O sea, hay una parte de shopping donde venden marcas internacionales, marcas comunes, accesibles, que puede comprar cualquiera. Y después sí tienen sectores donde están estas marcas de super top, eh, primera gama, claro. que, que bueno, yo para ese sector no paso, pero, pero no, sí la... La sensación de que sí a ser por inviable, por ejemplo, no sé. Una argentina o argentino que, que va a viajar y no existe ni la posibilidad de comprar, no sé, ni un alfiler. ¿no? El imán para la heladera, claro, van a poder comprarlo no es tacita? carísimo. Sí. no, hay de todo, hay de todo. Ah, bueno. o sea, eh, pueden ir al mercado antiguo que se llama Zuc, que Ajá. es un mercado que seguro que el que venga lo va a conocer. Ajá. Eh, ahí pueden conseguir, no sé, un llaverito de recuerdo capaz que por un dólar y medio. Okay. Ah, bueno, podemos eh, el llaverito, Marisol. Sí. <risa> hay de todo, hay de en, o sea, hay como como hay tanta gente tanta gente extranjera, incluso para comer también. Uno puede comer por 3, 4 dólares y claro. puede ir a un restaurante súper lujoso y gastarse más de mil dólares en una noche. Claro, la diferencia. Eh, wow. Es como que hay mucha oferta para, para, todo, para todos los bolsillos. Ponele, y son muy solemnes en la calle, porque viste que el argentino es de andar por acá, eh, con el mate abajo del brazo. Claro. Todo eso <ríe> sí, no hay problema. No, no hay problema, no hay problema. Acá, o sea, hoy, que por ahí todavía no hay tantos turistas, no se ve mucha gente en la calle, primero bueno porque estamos en verano y hace mucho calor. Entonces la gente está muy acostumbrada a como andar en auto de un lugar a otro, o en metro, o en, o en algún transporte, digamos, no caminando. Pero sí, nosotros salimos a caminar o vamos a tomar mates de algún lado y, y no hay problema. Mira, Pelu, pusimos una consigna al principio del programa. Le preguntamos a todos los que nos están viendo ahora, ¿qué harían? para viajar al mundial. ¿Qué harían para conocer Qatar? Y nos dicen que están llegando unos mensajes, la verdad que muy divertido. Nos llama mucho la atención saber qué harían ustedes del otro lado para poder viajar. Pero antes, no sé si ahora compartimos mensajes, Joti, ¿Compartimos ahora...? Acta. Ahí están, direct. ahí están. Estos son los mensajes que llegan al 261-344-4444. Para ir a Qatar. Empe... <ríe> es un montón. Es terri... No me sale la palabra, pero yo digo todo. Empeñaría a mis hijos y mi marido. Saludos desde Rivadavia. Bueno, a ver, buenas tardes, chicas. Vendería todos mis pares. Uy, pero eso es un montón. Pares de zapatos y cartera. Pero como aún así no me alcanzaría y no los vendo nada, bueno, claro, besos a mi mamá y a Kiki nos dice. Yo por ir al Mundial de Fútbol de Qatar renunciaría a mi trabajo de 28 años y con la indemnización me voy, le diría a mi señora. Nos vemos en un mes. No, en los tres meses. No, el... para ¿El yo soy tu señora y cuando volvés, ya vas claro, a ver si te ves ¿no? claro. conmigo. Vamos a, bueno, mira, hablando de eso de, de señora de pareja, ¿qué onda los musulmanes con las turistas? Son como muy respetuosos, ellas tienen que, por ejemplo, no sé, una turista que se va y que no está casada, tiene como que taparse para que no se le insinúen. ¿cómo, ¿Cómo es eso? No, vestimenta normal, no, uh -huh. no no no como nosotros como extranjeras acá no tenemos que andar cubiertas. Eh, son súper respetuosos con las mujeres, nadie les va a gritar nada en la calle, nadie les va a decir nada, ni siquiera cuando uno sale a tomar algo que por ahí, bueno, en Argentina te puede pasar, que hay, alguno se sobrepase un poco más de, de decirte algo. En ese sentido, no, eh, o sea, es, son súper ubicados. Sí, obviamente, por ahí las van a mirar porque, no, yo, nada, Yo, las yo me refería a esto de que me da la sensación de que son recontra caballeros y que se enamoran de una, por ejemplo, llega una argentina, es una latina, se enamoró y el pibe hace ¿Ha visto, todo para conquistar. ¿Has visto los enlatados que pasan acá? Por sí. eso te hace todas estas preguntas. Claro, totalmente. Pura novela, claro. pura novela turca acá. Y bueno, pero es que si no. lo venden, pero que si, hagan ser responsables, si venden que son así, bueno, háganse cargo. Sí, Si alguien te quiere conquistar, son súper atentos, incluso con amigos, yo tengo amigos que no sé, para cumpleaños te hacen regalos súper caros, por ahí, porque ellos, bueno, pueden, ¿no? Porque por lo general los que viven acá, que son locales, cataris, están bien, tienen buenos trabajos también económicamente. Eh, a mí me pasó una vez, por ejemplo, que un amigo, era mi cumpleaños, me llevó a mí una cartera de regalo y llevó una pulserita de plata para cada una de mis amigas que estaban en mi cumpleaños. Eh, que ni no, las conocía, un casera, regalo, pero como y pará, y una pulsera para cada una de las amigas invitadas. No, y de qué, se puede decir la marca, de, tranqui, de plata, que no nos va la a... Pero imagino no, que eran ser... así, no, de, no, no, no era, no era de las de primera marca, no, no. no pero eh, ya, está. El, sí, gesto, ya está. el gesto, el gesto era. Es un montón. Sí, sí, pero sí, o sea, ya el gesto, seguramente sí. también le salió, obvio, la, las pulseras, pero como, sí, como ese agasajo a la mujer, porque algunas eran, es, es, habían venido de Argentina, estaba la mamá de una amiga que también puso, estaba acá. Entonces como que les quería dar un recuerdo. Que eh, dos en una te hago. A ver, Vos, eh, ¿pensás ir a ver algunos partidos, sobre todo de Argentina? Y otra, ¿se te llenó la casa? Onda, ¿qué, Lu, eso, Vamos para allá. Somos seres, sí, eso sabes que te lo iba a preguntar. Ya tenés todo de la gente de Mar de Plata. Sí, eh, sí tenemos entradas. Nosotros como residentes eh, pudimos acceder a la categoría número cuatro, que es un poco más económica de la que se venden las entradas para, para los turistas internacionales. Y por suerte sí pudimos conseguir. Uh -huh. Y amigos también. No, no vienen tantos, pero sí vienen cuatro o cinco. Vienen. Y sí. Nosotros como residentes podemos alojar hasta diez personas. Cada, cada uno un puede traer hasta diez personas. Miró un montón. Uh -huh. ¿Sabés qué? Que, que, bueno, también en esta investigación que hice de Qatar, leía que la monarquía del Golfo Pérsico es, digamos, donde la mujer en el año 99 pudo votar pero decía como que el hombre sigue teniendo como mucho poder a la hora de decidir sobre ellas la maternidad los viajes el casamiento cómo es esa parte machista del hombre hacia la mujer mira acá por ejemplo por lo menos en Qatar Ajá. existe el divorcio Ajá. Eh, sí es verdad que los hombres se pueden casar hasta con tres mujeres pero siempre que la mujer anterior esté de acuerdo ah. si no no pueden y hay muchas y le de acuerdo que con eso. las mismas condiciones y qué dicen hay, hay personas que no saben si hay muchas de acuerdo claro, con qué eso difícil. Muchas. Eh, si no están de acuerdo, eh, se pueden divorciar, digamos, Pero si el digo, hombre quiere seguir con, con el nuevo matrimonio ¿La gran mayoría accede eh, o no? Eso es lo que te pregunto a esto eh, No hay tanta gente ah, bueno. que está casado con tres Claro, mujeres. porque es un montón y, y, sí. y viven todos, por ejemplo, ay, te juro que me quedaría toda la tarde hablando con vos, Belén eh, ¿Viven todos en la misma casa? Si se llegan a casar esto con, con más mujeres ¿Terminan viviendo? Pues imagino que deben tener unas mansiones y debe ser gente de mucho nivel y poder adquisitivo ¿Viven todos juntos? No, la misma casa, sí, ellos tienen como, acá hay mucho como parecido a lo que es el barrio privado en Argentina sí. Ajá. y tiene, cada mujer tiene como su casa, pero tienen que ser iguales, o sea, tienen las mismas condiciones, tienen, si una tiene auto, todos tienen que oh, tener auto. Imagínate tener, eh, tener sentido, a tres a, a la vez. Existen. No, pero para qué meterse en esa, no se complique la existencia, señor. <ríe> para qué con una está bien, suficiente. Belén, querida, un placer <ríe> hablar con vos. Eh, la verdad que como dice Dani, nos quedaríamos... Un largo rato Toda la tarde. Eh, Pero gracias por lo que ya has compartido Que es muchísimo pero antes que, antes ah. que te vayas Belu, ¿qué hora es allá en Qatar? ¿Cuántas horas de en diferencia tenemos? Las 10 de la noche ah. seis horas más que ah, en Argentina que es cierto que los, los partidos Vamos a tener, me parece, 6 de la mañana Bien Los horarios sí. medios Sí, hay bastante diferencia horaria sí. La última, también importante Para los que arman la valija Temperatura para noviembre Más o menos busito, camper inflable eh, va a ser, en, acá es invierno, Ajá. entre 20, 20 27 grados, como mucho. Bueno, como eh, una, primer, una como primavera. Como una primavera. Bien. Sí, también. pero que traigan una camperita porque a la noche a veces refresca. Qué genial. Bueno, Belu, muchísimas gracias. Ya te voy a buscar en mi cuenta de Instagram porque tengo gente que conocía que se va para allá y les voy a hacer que se pongan en contacto con vos. Vale, vale. Se lo todo el mundo a eso, sí, pobre mía. Sí. Beso enorme, Belén. <ríe> Adiós, chao, chao.